Hola amigos, mi nombre es Adrián López. Bienvenidos a mi canal. Hoy estamos en Caio Hueso. Caio Hueso. un jet y, y ahora a las 3 y media tenemos que estar en el lugar que nos van a dar como unas clases así como para usarlo me imagino ¿no? y a las 4 salimos para con es un tour un tour guiado con unos cuantos jet uh, o con un guía y para dar todo una vuelta por mar aquí en Cayo Hueso estamos camino, camino a la, la aventura, aventura. Ya hice ya hice check-in del, del hotel. Ahora les voy a les voy a mostrar cómo luce por fuera. No, no, no, no. Vamos a entrar. Ya tengo la habitación. Ya tengo la llave de la habitación. Y vamos hacia arriba. Tenemos la habitación 415. Cuarto piso. Oh, no, mira la vista del elevador. Ya es algo, ya, ya va siendo algo positivo. Ahora, como que este hotel promete. La verdad promete promete vamos a ver qué tal 415 ah, vaya 14 14 415 vamos hoy <ríe> wow es inmensa, ¿eh? inmensa inmensa miren esto tiene una tiene la sala tiene la sala una cocina vaya con todo tiene un fogoncito aquí tiene un dishwasher oh. Un refrigerador. Onda, mira? ¡Oh, mira, mira, <ríe> Uy, miren esto, oh, cómo es. <ríe> wow. wow. Qué vista. Qué lindo. Qué, lindo. qué vista. Qué vista. <risa> mira que linda, linda la habitación. Mira que linda la habitación. Mm, esto merece la pena. Merece la pena. Vamos a ver el baño. baño, baño. Luz, luz, luz. Ok. Acá, el espejo. Un tábile y el shower, shower móvil, ¿no? Mm -hmm. Qué bien. Mira la decoración, qué bonito, qué bonito, qué bonito, bonito, bonito. Pero esto es un apartamento. Sí. Fíjate que tiene, mira, hasta hasta las copas, tiene vaso, tiene, no. no la verdad que esto en vez de un apartamento de, bueno, una habitación de hotel, esto parece un apartamento. La verdad. Нет. Yeah.